Buenas tardes, bienvenidos un día más al canal y hoy vamos a hacer algo especial. Vamos a hablar con el profe, con el maestro, con el jefe del curso de psicología del trading. Porque muchos habéis preguntado sobre él, pero tenéis alguna dudilla. Y yo, principalmente a Marcos, te quiero preguntar. Siempre vemos eso de que el 75, el 80% de la gente pierde su dinero en el trading. ¿Y por qué nosotros perdemos y otros ganan? ¿Por qué somos unos pringados y, y hay gente? ¿Cuál es la diferencia, no? Al final, entre qué hace esa gente o qué tiene esa gente, qué capacidad tiene que nosotros no tenemos o qué saben que nosotros no sabemos. Pues antes de nada, muy buenas tardes, eh, ¿qué no, Gracias un día más por, por traerme a, a tu canal y, y sobre todo pues por permitirme efectivamente que, que me conozcan o me conozcáis un poquito más, que para mí es un placer. Bien, pues a tu pregunta directa, ¿qué tienen esos ganadores o qué tienen en común esos, esos, esas personas de éxito? Pues algo muy sencillo, que están preparadas para ganar. Es decir, que sus mentes están preparadas para ganar. Muchas veces yo siempre me siempre hago una pregunta y es: ¿por qué unos ganan y otros pierden? Si al Esa final, es. es que es, es, es así, y simplemente es porque una cosa es saber y otra es poner en práctica lo aprendido. Y esa, esa conjunción entre ambos conceptos, en mi opinión, marca la diferencia. En este caso, pues muchas veces, eh, no sé, nos, nos, nos centramos solo en, en adquirir conocimiento. No sé si, si te ha pasado alguna vez sí. con un tema que, que, que te apasiona y eres, yo lo llamo, recolector de información. O sea, vas, vas aquí. Eso vas allí. a mí me ha pasado un mogollón de veces, es decir, de lo que sea, ¿no? Yo quiero saber, quiero conocer, quiero tal, quiero tal, quiero, quiero, quiero, quiero, pero al final no pongo en práctica, que yo es lo que digo muchas veces, ¿no? Todo el mundo quiere saber sobre trading, sobre eh, soporte, resistencia, línea de tendencia, papá, pero al final le digo, oye, entrenar como un deportista entrena, ¿no? Entrénalo, por lo menos. Ya no te digo que entres a, a jugarte la pasta, pero por lo menos entrénalo para que sepas esos automatismos. Y yo creo que hay una de las claves ¿no? que nos quieres contar. Correcto, porque párate a pensar por un segundo, eh, no sé, cuando tú has comenzaste a nadar, por ejemplo. Entonces, tú puedes coger eh, cualquier libro de teoría de cómo nadar, nadar a crawl, nadar a espalda o lo que sea. Pero al final, y suena muy manido este ejemplo, pero podemos ponerlo con todo, ¿de acuerdo? Hasta que tú no te metes en la piscina, realmente no tienes... Esas emociones. Y ya sabes que soy muy pesado con el concepto emocional, pero es que lo cambia todo. ¿Por qué lo cambia todo? Pues porque al final, tú como trader, o, o, o lo, que yo, lo que yo quiero para ti, para, para cualquier persona que verdaderamente se acerque a, a, a este proceso, porque al final es un proceso de desarrollo personal, proceso de desarrollo mental, proceso de transformación, en definitiva. Entonces, yo lo que, lo que lo que hacemos en este proceso, pues es simplemente trabajar en tus diferentes áreas. Entonces, en este caso, pues hay un área eh, mental, hay un área física y hay un área técnica o táctica, que es al final era el análisis. Todos, yo creo que eh, no me gustan mucho las generalizaciones, pero cuando nos metemos en, en este mundo, nos hemos metido, nos vamos a, a, a, al punto de hoy, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está el precio? ¿Qué está haciendo? ¿Cuáles son los soportes? etcétera, etc, etc, Directamente ¿Qué va a hacer? por el dinero. Exacto. Pero para, párate a pensar una cosa. El mercado eh, es algo incierto. Y aquí sí que quiero ya empezar a abrir el melón. ¿Abrías este vídeo con qué hace diferente a esas personas? Pues esas personas gestionan, en mi opinión, por supuesto, pero con, con, con todo... Eh, Llevo mucho tiempo estudiando a las personas de éxito. En fu fundamentalmente lo que hacen diferente, que es lo que tú decías, es que gestionan su incertidumbre. Vuelvo a decirlo, gestionan su incertidumbre. Es decir, nuestro cerebro, al final, está preparado instintivamente para una certidumbre. Y en este caso, pues tenemos nuestro sistema límbico, que es el emocional. Entonces, ¿por qué? Porque Parate a pensar, si tú estás en la sabana africana y te sale un león hace cientos de miles de años, pues eh, es muy bonito esto de razonar para ti, dónde ah, está el precio, tira, tira una línea de tendencia, tú explica a ese león, de acuerdo, pues eso. Llevado al mercado, al final nos entra ese miedo, ¿no? Y es que ese miedo, pues lo podemos ver. Eh, muy sencillo, porque al final la, la, res, la reacción, yo el, el otro día hablaba con un alumno sobre, sobre esto, curiosamente, sobre dos conceptos. Eh, el concepto de control y el concepto de, de incertidumbre, ¿de acuerdo? Y de, sobre todo, ese, esa, esa parte más emocional. Entonces, el concepto de control, al final tú no puedes controlar el mercado. ¿Por qué? Porque hay participantes, o sea, hay personas... Que tú verdaderamente no controlas. Entonces, queremos tener sí, certidumbre. Fíjate juego. la paradoja. Sí, sí, queremos... no, que es el juego total. Tal cual. Queremos, queremos tener certidumbre de algo que por sí misma es incertidumbre. Entonces, lo primero es transformar nuestra mente para que abrace esa incertidumbre. Es decir, esto muchas veces... Y esto es lo que estoy viendo con, con alumnos y conmigo mismo, porque cuando yo hablo y cuando he decidido sacar este curso y este proceso, es porque previamente he realizado todo este trabajo conmigo mismo, que es lo que hice hace años en otras áreas de mi vida. Y es que aquí hay algo diferente. Nos aproximamos al trading con los mismos marcos mentales que nos aproximamos a un trabajo normal. Pero párate a pensar, el trabajo normal... Lo que busca es seguridad. O sea, tú vas a trabajar, eh, tú tienes una habilidad, sea la que sea, haces esa habilidad ocho horas al día, nueve, diez, y a ti te pagan un salario para obtener seguridad. Pero es que es, claro. aquí es totalmente lo contrario. Sí, además yo he detectado en un grado bastante alto que hay mucha gente que se acerca al trading, pero sin tener... Eh ese margen de dolor para ser capaces de hacer trading entonces el trading es para todos puede serlo pero como norma general hay gente que tiene unas características que son más adecuadas que otras y la aversión al riesgo que mucha gente piensa que está preparado y lo estamos viendo, sobre todo ahora mismo con el tema de los holders, los holders están diciendo eh, ¿en qué hora he holdeado? <ríe> ¿Holder, cómo duele 69, esto? ¿Vale? Entonces, es. claro, el dolor que ahora mismo sienten muchos holders es lo que jo, a mí me ha costado mucho transmitir a mucha gente gracias a Dios, pues bueno, pues gracias a que seguían el canal, pues han conseguido de alguna forma superar eso, pero, pero hay mucha gente que está súper dolida con, lo, con eso ¿No? Decir, ostras, no es que la táctica sea mala, porque tampoco es mala, es otra más, igual que puede haber otras, muchas, ¿vale? Pero el dolor que conlleva no soy capaz de superarlo y cada día me aprieta el pecho y necesito, yo necesito seguir adelante en mi camino. Total. ¿Cómo lo hago? ¿Qué hago? Lo primero es eh, pararte a pensar y decidir. ¿qué tipo de trader eres? O sea, para mí es fundamental y ¿por qué? Porque también he pasado yo por este camino, es decir, ¿cuánto tiempo tienes para dedicarle? O sea, podemos abrir cientos de preguntas, pero fundamentalmente es, mm. lo primero es, ¿qué tipo de personalidad tienes, unido a lo que decías, al final a los sesgos cognitivos? Claro, es que embargo... me encuentro con, el, con un problema también, que es una cosa es la que tienes y otra cosa es la que crees que tienes. Exacto, es decir, y ahí, y ahí entramos dentro de un, una herramienta de programación neurolingüística que yo utilizo que se llama la pirámide de Robert Dills. ¿Por qué? Porque uh -huh. cuando tú tienes una personalidad que al final digamos que es un yo soy. Yo soy guapo, yo soy feo, yo soy lo que sea. Esa personalidad, eh, cuando entras en este mundo, tú, lo primero tienes que saber lo que todos esos marcos mentales que conforman esa personalidad y adaptarlos al mundo del trading. Porque si no, entre comillas, a lo mejor est estás subiendo el turmalet eh, destrozado o con un problema cardíaco o lo que sea. Es decir, hay que tener muy claro, lo primero, qué tipo de trader quieres ser, no lo que eres porque actualmente no eres nada. Es decir, hay que ser realistas, te, estás, te vas a formar, te vas a, vas a conformar. Entonces lo primero es crear la personalidad. ¿Qué tipo de trader? ¿Quieres ser un trader ocasional? ¿Quieres ser un trader diario? ¿Quieres ser scalper? Es decir, ¿qué quieres? ¿Vale? Para, para conformar un futuro, primero necesitamos averiguar qué futuro quieres. O sea, Objetivos reales, <ríe> visionarlos. Eh. Porque si, si yo, por ejemplo, pues quiero ser un holder, efectivamente, pero necesito la pasta eh, mes a mes, pues entonces, efectivamente, estoy fastidiado. Porque, claro. eh, porque esa expectativa... Aquí entro a, con los neurotransmisores porque al final esa ansiedad que tú sientes no es más que un desequilibrio entre, entre de tu dopamina. ¿Por qué? Porque tú generas unas expectativas y entonces tus resultados están muy lejos de esas expectativas. Por lo tanto, baja la dopamina, que es un neurotransmisor, un, un mensajero químico, y te produce esas sensaciones de tu cuerpo. Pero en condiciones normales, yo lo que, lo, que, lo que quiero sobre todo es que te lleves que vamos a trabajar fuertemente en, en hacerte trader porque se supone que es lo que quieres, o sea, es decir o si quieres ser ciclista, si quieres ser lo que sea que quieras ser lo primero es crearte esa personalidad porque si no tus marcos mentales es decir, tu dedito va a ir en contra tuya, porque una cosa o sea, es desarrollar que... las características que yo tengo de forma innata para dirigirlas a esa actividad en concreto? Por ejemplo, claro ejemplo, eh, los que hablábamos antes, incertidumbre y control. Esas dos palabras las tenemos que amoldar, porque si tú, con, con determinadas herramientas de programación neurolingüística, de neurociencia, de coaching, vemos que tú eres una persona con una personalidad eh, controladora, Ahí ya tenemos un primer marco mental que tenemos que trabajar. Porque cuando tú vayas a hacer trading, quieres controlar el precio. Y el precio es imposible de controlar porque hay un montón de participantes que son los que hacen que el precio se mueva en una dirección u otra. Entonces tú no estás controlando a esas personas. Tú lo que sí puedes, entre comillas, controlar o gestionar es a ti mismo o a ti mismo. No sé si me, me estoy explicando. Sí, sí, sí, no, además yo te entiendo perfectamente, porque además sí que he visto muchos eh, alumnos que son las características, en vez de controlar, son gregarios, y qué es lo que hacen ir detrás del precio. Correcto. O sea, es tremendo, es, es, es, es increíble. Entonces, el ayudarles a eh, esa condición que tienen per natura hay gente que es gregaria, hay gente que es más, vale más para mandar, hay gente... Pues en estos casos me resultaba muy complicado el que pudieran tomar decisiones de hecho a día de hoy me sigue, me sigue resultando complicado porque claro, no hay una inyección, yo no tengo una inyección que hago plas, y digo venga, a partir de aquí ya puedes controlar eso Pues eh... vamos, vamos, vamos a hablar de eso porque has, has, has traído un melón muy bonito eh, el perseguir el precio no es más que una reacción, te pongo un contexto es decir... Antes hablábamos de que tu cerebro está preparado para garantizar tu supervivencia. Por lo tanto, eh, ¿qué ocurre? Que cuando tú entras en una operación, lo que, lo que tu cerebro interpreta es una amenaza. ¿Por qué? Porque como tú no controlas aquello que está sucediendo, entonces, eh, en cierta manera, tu cerebro, si no está gestionado, no está entrenado, entrenado me gusta más, lo va a percibir como una amenaza. ¿Esto qué quiere decir? Mm. Te está amenazando a tu supervivencia, eso lo tendríamos que trabajar, a, a lo mejor al alquiler de este mes, a, a, a la leche de tus hijos, o lo que sea. Es decir, en cierta en, en el nivel más primitivo de tu, de tu cerebro, y entendemos, me gusta más lo de mente, ¿vale? Porque para mí la mente es el cerebro en acción, en pocas palabras. Entonces, sí. tu mente lo que va a hacer es interpretar eso como una amenaza, es decir, ¿y qué ocurre ante una amenaza? Que tu sistema límbico reacciona, no responde, que es otro juego de palabras, diferente, muy importante, sí, claro. Reacciona, es decir, son dos sistemas. Tenemos Además reacciona en base a experiencias anteriores. En, en, en muchos es... de los casos, correcto. Claro, entonces, o sea, ¿por qué perseguimos el precio? ¿Por qué hay los trades de venganza? ¿Por qué movemos <risa> los stops? Pues muy sencillo. Porque imagínate que tu, que tu mente, ¿vale? y ahora te lo pongo en contexto, se siente amenazada. Las tres reacciones ante una amenaza, ante un miedo, es o, para, o me paralizo, o sea, o huyo, me paralizo o ataco. Entonces, ¿qué es huir? El stop. Es decir, yo muevo el stop porque voy huyendo. El precio se me va, pero bueno, bueno, bueno, voy huyendo. ¿Qué es la parálisis? Es no entrar en una operación porque la anterior ha salido mal o porque no tengo la confirmación que creo que debo tener. Hay mucha gente que le pasa se paraliza, muchísima. ¿Y qué es la venganza? O sea, lo que hablabas tú de perseguir el precio, la venganza. La venganza. Es decir, es decir eh, eh, como siento esa necesidad, voy a por él, voy a por él. Y, y si me va mal, pues vuelvo a ir y, persigo el precio porque me siento amenazado. Entonces, yo lo que fundamentalmente quiero traer es eso, que tú tienes unas reacciones emocionales y que las tenemos poco a poco que convertir en respuestas emocionales. Pues a lo mejor... Y podemos tener ciertos automatismos que detecten esos comportamientos en nosotros mismos. Es como decimos me voy a hacer un lazo en la corbata para cuando pase esto. Si pasa esto, veo un lazo en la corbata y digo ostras, reacciono correctamente, o como busco reaccionar para convertirme en lo que busco convertirme. Totalmente, que no. Eh, en programación neurolingüística utilizamos una herramienta que se llama anclajes. Es decir, gracias a esos anclajes que al final, para que entiendas tu mente, lo que hace es que eh, automatiza para... Mmm, Dejar más energía, porque tu cerebro al final es un avaro energético, en pocas palabras, y entonces por eso lo metes en la mente metaconsciente, desde la neurociencia lo llamamos metaconsciente, estamos habituados a decir subconsciente, bueno, pues ahí, que, que eso es el 95%, o sea, tú el 95% del día vas en piloto automático, ¿por qué? Porque ya has, has metido, has aprendido a hacer esas cosas, por lo tanto tu cerebro sí. lo mete para abajo entonces, se nota se nota muchísimo esos días que has estado haciendo una actividad o por ejemplo en el trading esos días que ha habido mucha volatilidad en contra por ejemplo porque ha habido noticias que no te esperabas y tal acabas agotado y dices estoy como si me hubieran metido una paliza que a lo mejor no te has levantado del asiento pero cual, claro el azúcar de tu cuerpo lo ha consumido tu cerebro pero vamos te ha dejado baldado te ha dejado vacío porque estás operando desde desde la conciencia o sea es decir cuando tú operas desde el automatismo y entendemos automatismo a lo que yo comentaba antes. O sea, es decir, a que tu razón sea vaya en coherencia con tu emoción. Hay una frase que a mí me encanta, que es que el, el, el corazón tiene, tiene razones que la razón no entiende. Sí, entonces, entonces eh, esa dicotomía que muchas veces tenemos es la que tenemos que poco a poco modificar, poco a poco gestionar. Es decir, siento mucho decirte una cosa. Y es que no puedes ser un trader consistentemente rentable si no generas esa coherencia. Vas a poder ganar un día, el precio va a caer, vas a entrar en rebote directo, vas a hacer un short, vas a hacer lo que quieras, el pino puente. Pero, y estoy seguro, cada suscriptor del canal que tienes, yo le haría una pregunta. ¿Cuánto dinero has generado? Y en el último día del mes, o en la última semana, o en un solo momento has devuelto todo ese dinero al mercado. ¿A que no te ha pasado nunca eso? ¿Por qué lo hacemos? <risa> vamos genial, vale. vamos, vamos 20 operaciones, vamos bien, bien, bien. Y hay un día que entramos en lo que, en lo que antes te he dicho, en la venganza. Y, sí, sí. y, y, y perdemos, porque pasamos un cierto umbral de en nuestras emociones. Y cuando sobrepasas ese umbral, estás, estás muerto. No, y luego también... Eh como esa es recompensa esperada inmediata. Es decir, eh, la gente, o en general veo alumnos, seguidores en el VIP, lo veo también, no tienen la paciencia suficiente para decir, a ver, es que no generas un beneficio en un mes, en dos meses, muchas veces vamos a, a años vista, a un año vista, a lo largo de un año, ¿qué ha pasado? Eh, y la gente no tiene paciencia para llegar a decir, venga, o sea, no tienen claro, no hay unos objetivos muy claros. Ya no es, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo que son objetivos, pero también es el marco mental. Piénsalo por un segundo. Si tú estás acostumbrado a que tu recompensa se produzca mensualmente, porque tú llevas trabajando 20 años, ¿de acuerdo? Eh, mm. Obviamente, tú lo que esperas es yo... Voy a trabajar, o sea, al final es un automatismo que hablábamos antes. Sí, yo voy a, yo voy claro. a trabajar, eh, ese trabajo, hago X horas, un trabajo. Y mi recompensa es que a final de mes eh, me van a dar un salario. Por lo tanto, nuestro marco mental no está puesto ni en tres meses, ni en cuatro, no. Está en 30 días. Está en 30 días, sí, sí, correcto. Entonces, eh, claro, esto cambiaría. Yo he tenido la gran fortuna de, de hacer procesos de desarrollo personal con grandes empresarios y es acojonante porque, porque lo cambia todo. O sea, la, el, la, la famosa frase de Donald Trump de esta de, de pensar en grande. Ya que tienes que pensar, pues piensa en grande. Piensa en grande, ¿no? Y es que los empresarios que he tenido la oportunidad es que son así, o sea, piensan en muy grande, eh, dimensionan los proyectos y luego obviamente dan pequeños pasitos para llegar ahí. Pero esa recompensa, ¿por qué no puedes pensar a un año vista? Simplemente porque no tienes tu programa informático metido. Sí, sí. Es que es, que es eso. que en... Pasa que dos, tres meses y se rinden. Cuatro meses. Me he rendido. Ya no puedo más. No, la presión no me aguanta. Pero es que posiblemente en el cuarto mes es cuando hubieras hecho el beneficio de todos esos meses anteriores que dividido entre un mes te hubiera dado sobrado. y no son capaces de llegar, muchas veces. Hay una cosa que para mí también, y lo digo en, en, en sobre todo, ya sabes que el curso se compone de, de sesiones one to one, que fundamentalmente... Es lo mejor, es... porque lo pero personalizas a tope. Correcto, o sea, yo lo que quiero es trabajar con la persona, o sea, no tanto hay una parte visual, sobre todo de conceptos, pero donde yo quiero, porque al final lo que quiero es diferenciarme, es decir... Quiero, quiero apoyarte, quiero acompañarte y que verdaderamente consigas eso que te propones. Entonces, creo que la mejor manera es acompañarte a... a sí, Nada no, más que cada uno tenemos nuestras taras. Correct, <ríe> digo, correcto. Todos, todos, todos tenemos taras mentales, pero cada uno tiene las suyas y son las que hay que yeah, dirigir de tal forma que, venga, vamos a, a exacto, ir a, a por exacto. lo que buscamos. Entonces, es muy importante, en mi opinión, eh, tener claro... Sobre todo, ¿dónde tienes el umbral? O sea, ¿o, o, qué, ¿o qué quieres conseguir? Porque el hándicap, en mi opinión, es que siempre hablamos de resultados. Es decir, el resultado en el trading es el dinero. Pero, para sí, pero el... es muy abstracto. Yo ex... creo que, o sea, yo se lo ex... digo a la gente, ¿no? Es, es, el, es, por sí solo es abstracto, no vale para nada. Exacto. Es decir, hay que centrarse, o, o el coaching eh, se centra en el proceso. Es decir, ¿por qué? Porque al final la consecuencia del proceso es el resultado. Ok, el trading es dinero, vale, pero, es, pero para llegar a eso tenemos que centrarnos en un proceso, que es un proceso de tú, de tú, porque estás solo. O sea, es, es, es una actividad un poco como, como el tenis. O sea, el, el tenis me parece brutal, yo siempre lo he dicho y lo, y lo comparo mucho. De hecho, el, el coaching viene, viene en cierta manera muy influenciado por el tenis. Y es que es así, el que estás tú solo contra ti, contra ti. Porque verdaderamente tú no luchas contra el mercado. Y esto quiero dejarlo muy claro. Uh -huh. Porque si tú piensas que estás luchando contra el mercado, estás, eh, eh, ya te estás equivocando. O sea, el tú lo que haces es eh, analizar, eh, tienes un sistema. Y, y sobre todo tienes unas probabilidades. O sea, el trading, como el póker, ya sabes que he entrenado y entreno, tú tienes unas probabilidades. Hay unas a la larga, esas probabilidades. Si tú, eh, si tú escoges una manera concreta de operar determinados concretos, y aquí vengo a, a que tienes que ser específico. O sea, lo que hoy no puedes hacer es ser un scalper a un minuto, mañana ser un scalper de 15 minutos, Mañana me voy a un a velas de cuatro horas. No, o sea, obviamente tú puedes abrir el abanico para ver dónde dónde está, pero te tienes que decantar, porque si no, al final siempre vas a estar en la marea. Y entonces, verdaderamente, la lucha es contra ti. Eh, sí. Donde, o sea, es que yo lo, lo, lo veo claro y, y creo Cuando que... se dice que el 70% es psicología, es real, es totalmente cierto. O sea, la gente piensa que es una utopía, que es una frase hecha, que es... No, para nada. O sea, es la realidad pura y dura. Para mí, yo te haría una serie de preguntas o, o las dejaría en el aire. Es decir, ¿qué disciplinas tienes eh, al levantarte? ¿Qué disciplinas tienes respecto al, al trading? Es decir, ¿haces siempre lo mismo? Porque si tú verdaderamente quieres esto como una profesión o quieres verdaderamente... Ser consistentemente rentable. Y me da igual en, en qué términos. O sea, tú puedes ser sí, consistentemente... Pero la gente se tiene que dar cuenta de que es un trabajo. Es decir, es, es un extra. Eh, sea de una forma o sea de otra. No importa que sea a muy largo plazo, a corto plazo, que le dediques 10 minutos mm -hmm. o le dediques 4 horas. No importa. Eh, no importa. Es un trabajo, es una actividad igual. Que además puede ser rentable. Y para mí la clave está en eso. En hacer siempre lo mismo con unos rituales determinados bajo unos marcos mentales. Porque si yo hoy eh, estoy cansado, eh, llego a las 8 de un viaje, me lo invento de un tren, entro al mercado, eh, no he analizado, punto uno, no sé dónde está el precio, no sé qué ha hecho el precio, qué está haciendo el precio, no puedo hacer una proyección, me da igual a corto plazo a largo plazo, ahora veo que cae, cae, cae, cae, cae, y entonces digo, ostras, rebote directo, hay una mecha, vale, pero ¿qué va a hacer? O sea, dentro de todo eso, ¿qué va a hacer? Va a seguir cayendo, no va a seguir cayendo. ¿Dónde estamos? O sea, ves, esa parte es la racional. Pero verdaderamente estoy en disposición. Mi dedo, mi dedo, está en disposición de hacer lo que debe hacer en el momento exacto, con la presión exacta para, porque si imagínate que eres un scalper, son décimas de segundo. En décimas de segundo puedes obtener beneficios o perderlo todo. Y sí, sí. esa coherencia es de la que hablaba yo antes. Entonces, para mí es muy importante, o, o lo que vas a conseguir fundamentalmente es eso. Quiero acompañarte a transformar tu mente y que seas, o que puedas llegar a ser, un trader consistentemente rentable. Scalper, eh, swing trading, lo que tú quieras ser, pero con coherencia. Importantísimo. Importantísimo tener, por lo menos, las cosas claras. A partir de ahí... Podremos evolucionar a ser otro ser, pero ya yes. hemos abandonado esa facilidad para cagarla, para joderla toda. Gente que dice, es que cada vez que entro soy un contraindicador. Lo estamos viendo en el VIP todo el día muchas veces, o sea, si no es uno es otro, yo soy un contraindicador. Eso estras, es algo... Pero, pero párate a pensar, porque... Tú lo que quieres es controlar en la dirección que tú crees que va a ir, pero ¿por qué no es más sencillo eh, trabajar o, u operar desde esa, desde esa disposición a yo he realizado un proceso, o sea, un trabajo previo, yo entro, es decir, comprometo, meto mi pasta, y dentro de eso puede ocurrir A o puede ocurrir B, pero es que eso ya no depende de mí. No es que tú seas un contraindicador, que nos pasa a todos. O sea, entramos y se va para arriba. Entramos y se va para abajo. Pero no, la, la verdadera tesitura en esa situación es aceptar que estabas equivocado y salir de ahí cuanto antes. Ya claro. está. Ahí ya está. está. Cortar la pérdida. Pom. Ya está. Es decir, yo soy fiel, fiel seguidor de... Mira. Déjate de historias. Sí, en YouTube hay historias de éxito, hay trades de 25.000, de 50.000, de 200.000, pero ¿por qué no tomas ganancias o tomas pérdidas y, y, y sigues? O sea, cuanto más ganancias tomes o cuantos menos pérdidas tengas, más tiempo podrás durar en este mercado y más podrás aprender. Porque, por desgracia, sí. la única manera de aprender en esto es con dinero. Sí, sí, Porque sí, no porque los simulados, desgraciadamente, y aquí podríamos abrir y a lo mejor me comen los, los, los, los tiburones, no sirve. Es que los simulados, ¿para qué son? Para conocer la herramienta, para evitar otro tipo de fallo técnico que no debo de cometer, que muchas veces con los nervios lo cometo porque no conozco correctamente la herramienta. Correcto. Entonces, es para eso se entrena, es decir, ¿yo ¿por qué entrena un futbolista? Exacto. Para conocer cómo bota el balón, ver cómo está el campo, cómo hace un pase, con automatizar esos pases con los tal, pero cuando llega la hora de verdad, es cuando está en el campo y dices, joder, si todo lo que habíamos hecho está de maravilla, ¿por qué hoy hemos fallado? Fundamentalmente, muchos ya te digo que a lo mejor después de esta entrevista me comen, porque es la dicotomía, es decir, <risa> los, los simulados funcionan en lo real, pues desde el punto de la neurociencia te puedo decir que no, pero porque volviendo a lo de atrás, en un simulado tú nunca sientes, no piensas, ojo, quiero hacer esa distinción, nunca sientes diferente. una amenaza. Es decir, da igual que tú pierdas mil dólares en simulado porque no te, ha, no amenazan tu supervivencia. Es decir, no amenazan tu alquiler, no amenazan, no amenazan nada. Te levantas, has perdido. Sí, sin, sí, embargo, sí, sin embargo, en el real, lo siento mucho por ti, sí amenazan tu supervivencia. Y como tu cerebro está programado desde la prehistoria eh, para garantizar tu supervivencia, nunca podrás eh, ser, o sea, aplicar esa, esa, ese conocimiento que tú tienes en, en simulado, me sale todo perfecto, cojo las operaciones, ya amigo, pero es que no amenaza tu supervivencia. Sí, sí, sí. Por eso. Eh, muchas veces eh, digo. En todo este periodo de un mercado bajista, si al final de ese periodo has conseguido no ganar, sino mantener tu capital, te puedes pegar con un canto en los dientes porque es una carrera muy larga, muy peligrosa y que, y que, y que dura mucho más de lo que muchos creemos como norma general, porque siempre se empuja. Y yo soy el primero que he perdido dinero y que, y que tengo entradas positivas, entradas negativas... Claro. Que, que, que me vuelvo loco, hay días que, que desde luego siento ese secuestro emocional, que no sé si he hablado de, de, de él antes, es decir, que al final el secuestro emocional es simplemente cuando, cuando tu, tu umbral emocional sobrepasa un límite. Y ese es el límite que también en, en este proceso tenemos Bien. que averiguar dónde está. Es claro. decir, dónde tú pierdes eh, la razón. O sea, es muy sencillo, hay un segundo... Y digo segundo porque es así, que tú estás perfecto, lo estás viendo todo, estás eh, en el flow, que lo llamamos, o sea, en la zona, y de repente te sales de esa zona y encadenas cagada tras cagada, no haces adiós. nada bien y adiós. Y lo peor no es eso, es que el día siguiente, como desde el punto de la neurociencia una pérdida <ríe> supone 2,5 veces mayor impacto que una ganancia, lo que tú vas a sentir, recuerda, esa distinción, es la pérdida del día anterior. Entonces tú vas a empezar ese día no, no trabajando, sino queriendo recuperar la pérdida. Crea su error. Porque es la pérdida error. forma parte de esto. Si mm -hmm. no quieres perder no te dediques a esto. porque, porque es... Además yo entiendo ¿no? que es algo que, un concepto que tengo de siempre. Eh, no puedo recuperar una pérdida igual que tampoco cuando tengo una ganancia no tengo que recuperar nada. Es decir, es algo que eh, o está o no está, no importa. Al día siguiente tengo que estar reseteado. Por eso, al día siguiente, no creo que sea bueno trader. Hay que descansar, hay que hacer ese luto eh, sobre esas pérdidas y ya está, ya asimilarlas y seguir. No pasa absolutamente nada y no tener que estar en el mercado porque sí, siempre. Eso, eso no... Hay una frase que me encanta tuya y es: el mejor trade es el que, el que no se hace. Y ¿Sí? es que ilustra muy bien eso. Es decir, hasta que tú no, no bajes. Eh, tu umbral emocional y no te sientas verdaderamente. Y fíjate que estoy estoy utilizando constantemente la palabra sentir, porque ahí está la clave. Este... O sea, es decir, claro, o sea, el, el, el, el, si tú no te sientes preparado, el, ese día volverás a las tres fases: o tendrás, o, o, o huirás, o te paralizarás, o atacarás. En condiciones, porque todavía estás en la fase de supervivencia. Estás frente al león eh, queriendo ganarle. No, no, vamos a ver, estás ya lo suficientemente tranquilo, sosegado, eh, es decir, por debajo de ese umbral. Claro, lo primero que sería es saber dónde está tu umbral, porque esto va dependiendo, claro, depende mucho de cada por persona. Por eso es un, la frase que yo digo es, nótate y anótate. Para, para aquello de, de ese diario de trading, que yo sé que muchos de los capullines que nos están viendo hoy, que son alumnos, no lo hacen y al principio es básico. Es súper importante porque te ayuda a conocerte viendo ya con la capacidad de hoy, con muchas cosas aprendidas y con más experiencia, qué errores has estado cometiendo en el pasado que puedes seguir estando eh, cometiendo a día de hoy y corregirlos. Y, y es que es una... Son... Ah, es tremendo lo que te ayuda. Porque... Mira, a lo mejor me llamarás friki, ¿vale? Pero yo tengo eh, alarmas puestas eh, en este proceso de identificar cómo me siento o cuál, mejor dicho, cuál es mi estado emocional. Yo, desde hace tiempo, lo que hago es ponerme alarmas. Pues eh, depende, depende, pues cada 15 minutos o cada 30 minutos y me hago esa pregunta. Es decir, ¿cuál es mi estado emocional? Con pocas palabras es cómo me siento. ¿Cómo me siento? Me siento. Me siento frustrado, me siento enojado, me siento triste. ¿Por qué? Porque al final lo que tú no eres consciente no lo puedes cambiar. Entonces, si esa alarma suena, eh, y luego, me llamo friki también, pero cuando estoy delante del ordenador y estoy, estoy, estoy operando, pues lo que hago es, cuando suena esa alarma, cada 15 minutos, lo que busco, por ejemplo, es eh, parar. Entonces, busco en internet... Rompes eh, un poco... Correcto, busco, fíjate que simple, ¿eh? pero son, son pequeñas herramientas mías Busco eh, test eh, de estado emocional Que te duran dos minutos el hacerlos, quiz de estos o lo, que, o lo que pilles por ahí Y de esa manera corto Porque si, imagínate que he entrado en una operación Esa operación ha sido desfavorable para mí Entonces, claro, lo que hemos dicho Como esa pérdida supo, eh, impacta 2,5 veces en mi cerebro automáticamente mi siguiente trade no es de trabajo, es de recuperación desde el punto de vista mental. Por lo tanto, con esa, ese stop emocional, que yo lo llamo, lo que, lo, que con, lo que hago es, vale, ¿qué quiero hacer hoy? ¿Quiero seguir operando? ¿Estoy, estoy preparado? ¿Estoy es decir, ¿cómo estoy? En pocas palabras. No sé si tiene sentido todo. Sí, sí, no, no, tiene todo el sentido del mundo. Esto es lo mismo que cuando tienes eh, una relación de pareja. El, el, el simple hecho de por la mañana, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? O cuando llegas de trabajar, ¿cómo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido el día? Eso reconforta el espíritu tuyo y el de quien está a tu lado. ¿verdad? Entonces, en este caso, es el tu espíritu con el de tu actividad también. O sea, porque eh, yo digo que el mercado es un ser vivo con, eh, y es un ser vivo que, que tiene su propia, <ríe> eh, se mueve, ¿vale? como, como un calcetín cuando lleva mucho tiempo por ahí, se mueve solo. Pues igual, el mercado se mueve solo, tiene vida propia y está configurado por un montón de seres que al final lo conforman y se va a ir moviendo, tirando hacia un lado o hacia el otro en función de cuántos seres más allá que tengan una predisposición o u otra predisposición influidos por la influidos por lo que sea da igual porque hay veces que la cosa va toda muy bien y aún así el mercado baja o sea que están influidos por ese afán de decir voy a tirar al del lado o, o x la que sea no pero también están manipulados pero bueno eso ya es otra historia completamente distinta y aparte yo creo mmm, que muchas veces en nuestra forma de actuar en nuestra forma de operar influye mucho muchísimo toda la basura que nos meten y nos metemos en nosotros solos en la cabeza, es decir, las circunstancias generales que están pasando, que quizás de eso podamos hablar en otro, en otro vídeo, si, si tienes disponibilidad bueno, para ello, ¿no? eh, cómo ese entorno eh, nos afecta, es decir, porque se habla y se ha hablado muchísimo de lo, ese ADN hereditario, ese, esa información que llevamos dentro, una parte muy importante es la que ya lleva nuestro ADN biológico, y otra cosa es el ADN del entorno, que es tan importante o igual que ese. Es decir, hay, hay conozco casos directos de niños que biológicamente no son de un padre, pero sin embargo se parecen y parece que son de esa persona con la que han convivido desde que eran un bebé. Total. Es increíble puede ser por gestos, puede ser por mil cosas, pero es que incluso fisiológicamente su fisonomía ha variado. Es flipante, es increíble. O sea, para decir bueno, pues que hay un ADN que está aquí y otro que está aquí. O sea, son dos cosas distintas. Y hay, y aquí, es que no, aquí que no entra en juego la, la neurociencia y de hecho a lo que tú te estás refiriendo es a la genética y a la epigenética. La epigenética es una, una ciencia... Que, que se, se está desarrollando y se está, y, y se, se está comprobando que el 60% de lo que somos es genético, pero el 40% es, que es, es una epigenética. O sea que sí, toda sí, sí. la razón. Estamos muy influenciados. ¿Por qué? Porque piénsalo por un segundo, y estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, porque el entorno, piénsalo por un segundo, cuál es o cuáles son los métodos de control de las masas. Claro. Lo ahí dejamos está. ahí. ¿vale? Pero vamos a dejarlo ahí, sí, sí, vamos a dejarlo ahí y hacemos una masterclass eh, otro día, que, porque creo que son eh, temas a tratar muy interesantes, no solamente eh, cara a la psicología, a un, a un curso. Estamos aquí, que lo sepáis, para venderos un curso, ¿vale? Estamos para eso, no estamos para otra cosa. Eh, y, por cierto, lo vamos a hacerles alguna gracia a la gente que quiera participar en el curso. ¿O qué hacemos? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Sí, ¿no? De cara a, sobre todo ya, ya, ya que estamos viviendo esto que, que es histórico, pues desde <risa> luego que, que yo también quiero contribuir con pues eso, eh, dando las facilidades que, que, que yo pueda o que o que podamos. Vale, pues vamos a hacer estas fechas. Vamos a hacer una cosa para los 10 primeros. Para los 10 primeros que nos escriban a crypto tenéis por ahí debajo en la descripción del vídeo el correo electrónico. Os vamos a hacer un vale descuento, sé, por lo menos, venga, de 100 euros. 100 euros, está bien. Yo creo que es, sí, es un poco, ostras, 100 euros es, es, 100 euros es, es mucho. Para lo bueno. que, que vale el curso, yo creo que 100 euros es muy... Bueno, venga, 100 euros, vale. Vamos a hacerlo ahí. 100 euros y porque yo lo que quiero es, es que verdaderamente también me, me conozcáis y sobre todo pues que, que, que veáis todo el potencial que tenéis, porque al final esto no va de mí, mm. va de vosotros, va de ti. Sí, sí, sí. sí. Y al final, de verdad, cuando, cuando eres un poco gestor, no te voy a decir dueño, no te voy a decir, pero gestor de ti mismo, joder, es que cambia todo. Cambiamos, es increíble. Mm. Entonces, de verdad, yo yo lo puedo decir porque yo eh, bueno aparte que te, mi, mi historia de mi infancia etcétera es bastante bastante complicada y la adolescencia pero sí que he sido siempre alguien a la gente no se lo cree pero soy soy soy y sigo siendo a día de hoy muy introvertido soy una persona bastante introvertida el paje cuando algo hago algo que me gusta me apasiona pues sí soy capaz de, de cambiar cambiar pero, pero pero claro también en ese proceso de de estar retrotraído a no contar las cosas, evidentemente yo he pasado también, yo he tenido mi psicólogo, una persona a la que le tengo que agradecer eternamente en lo que, en lo que hizo conmigo, pobre, pues luego tuvo un, un ictus y, y su hijo ya no era lo que era el padre, eh, bueno, muy bueno, pero no, ya, ya tienes ese feeling, ¿no? Uh, y, ostras, una buena terapia te ayuda a, a ser... Lo que quieras ¿eh? y esto es verdad. esto es una Yo he ido bien. igual ¿eh? que no, o sea, no, no tengo ningún problema en decirlo. O sea, no, cuando he tenido. Que... Cuando... Eh, digamos... cuando te duele, a mí si sí me duele el codo, me tomo algo para que no me duela. O sea, o sea, vamos se... a ver, es lo que pasa cabrón. que esto es otro melón que se podría abrir, o sea, el, el concepto o las creencias o, o el impacto de que parece que está mal visto, o sea, pero es lo que tú dices, o sea, si me duele el cuello me voy al fisios si me voy a tal, me tomo un... Pa... Entonces, ¿por qué si, si verdaderamente creo que hay un desequilibrio? Porque eh, es que ahí, ahí, por eso es otro melón. O sea, una cosa es que, que tú vayas al psicólogo, no significa que estés enfermo, ni mucho menos. Es simplemente que tú tienes un desequilibrio pasajero, o sea, un, algo que no funciona ahora. Claro. No quiere decir que hay que arreglar. Que hay que arreglar. Como, como el coche al taller o lo que sea. Claro, Entonces... efectivamente. Deberíamos desmitificar primero, efectivamente, pues todo el tema que hay con psicólogos o con eh, terapeutas o en, o en sí mismo con personas que apoyan eh, todo el tema mental. Pues ¿También? vamos a ir abriendo ese melón y además te voy a putear. <risa> te voy a putear porque me gustaría abrirlo en tu canal Venga. de YouTube. Venga. Me gustaría abrirlo en tu canal de YouTube porque creo es que ya te toca. Ya te toca. Me toca, me toca, me toca. Voy a ver si. Te voy a apretar un poco las clavijas y venga, que empecemos ahí eh, desmembrando un poco todo. ¿no? Y creo que, es, que va a ser una, un algo interesante. A ver. Sin duda, sin duda. Yo encantado y es algo que tengo pendiente. ¿Ves? Familia, yo también tengo cosas pendientes. Sí. Miedos, esos, esas. Eh, y, y, y, y por supuesto que lo hablaba antes con que no, que. Que, que, hay que hay que tirar para adelante, hay que afrontarlo. Que sí. lo, lo mismo que yo vendo es lo que yo me compro a mí mismo, que es lo que os he dicho antes, ¿sabes? Claro, efectivamente, ahí está, sí señor, sí que sí. Muy bien, pues Marcos, muchísimas gracias por esta masterclass que nos has dado. Eh, daremos más en el futuro, en tanto aquí como en tu canal. Genial. Y pues eh, muchísimas gracias, de verdad, porque son cosas que al final eh, son mucho más útiles de lo que en un principio puedan parecer. Pues nada, muchísimas gracias a ti, que no, de verdad. Espero que, que determinados conceptos que he querido eh, trasladar o aterrizar eh, queden claros, porque fundamentalmente lo que pagas o lo que compras con este curso es una transformación de tu mente. Ahí te lo dejo. Perfecto, ¿no? sí, yo lo tengo claro, por eso por eso estás donde estás, si no no estarías tú, estaría otro. Pero, pero esto es las cosas como son, es decir, las cosas bien hechas, bien explicadas, que es lo que buscamos al final. En fin, pues como digo siempre chicos y chicas, invertir con mucha cautela. Ya tenéis ahí una oferta, escribirnos al correo electrónico y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.